Mi pregunta es, ¿qué opina usted de lo que ha dicho Vox? Porque Vox ha dicho que hay que recortar el convenio con Undrega y la solidaridad con el pueblo saharaui. Que yo creo que no hay un consenso más amplio en todo el país, no solo en esta ciudad, que la solidaridad con los hermanos del pueblo saharaui. Siempre hemos sentido que España defraudó al pueblo saharaui. ¿Usted también le va a defraudar y va a ceder a las presiones de Vox y va a recortar la solidaridad con el pueblo saharaui para seguir sentada en el sillón? ¿Sí o no? Eso es lo que nos tiene que responder. Los señores de Vox también han dicho que hay que recortar el convenio con León-Nicaragua. Que yo creo que junto con la estatua de César Augusto es una de las cosas que siempre ha existido en esta ciudad. El convenio de solidaridad con la ciudad de León-Nicaragua. ¿Usted lo va a recortar, como le están exigiendo los señores de Vox, para seguir sentada ahí o no? Eso es lo que nos tiene que responder. Han dicho también que hay que recortar los convenios con las federaciones de vecinos. Ojo, la Confederación de Barrios, año 1978, noviembre del 78, es que preconstitucional. ¿Usted lo va a recortar, los convenios con las federaciones de barrios, para seguir sentada ahí? ¿Sí o no? Un 11%, ¿eh? ha dado esta cifra. Que, que me sorprende que utilicemos el PIB como factor de revalorización de los recortes de Vox. Me sorprende, pero bueno. ¿Usted va a recortar el convenio con la Federación de Barrios y con la Unión Vecina en un 11% como lo exige Vox? ¿Sí o no? Eso es lo que nos tiene que responder hoy aquí. Ese es el interés que tenemos los grupos que estamos excluidos de la negociación y que entiendo que tiene toda la ciudad o por lo menos aquellos a los que ustedes afectan con sus recortes. Han dicho más, las ampas, las ampas de la pública, claro, a la concapa 500.000 euros más, ¿no? 500.000 euros más a la concertada. ¿Van a recortar los convenios con las ampas? Sí o no. Por cierto, Ampas, otra entidad del tejido social histórica en la ciudad de Zaragoza y en todo el país. ¿Lo van a recortar? ¿Sí o no? Por seguir sentada en el sillón. Consejo de la Juventud de Zaragoza. Está politizado, han dicho los señores de Vox. Otra entidad histórica en el tejido social de esta ciudad. Donde están ustedes, ¿eh? Yo estaba en el Consejo de la Juventud con las nuevas generaciones del Partido Popular. ¿Lo van a recortar? ¿Sí o no? El Consejo de la Juventud de Zaragoza. Esas son las preguntas que ustedes tienen que resolver, señor Navarro. Yo le agradezco a Vox lo claro que ha sido en cuáles son las exigencias en la mesa de negociación. Se lo agradezco porque nosotros estamos excluidos de esa mesa de negociación y por lo menos la ciudad de Zaragoza tiene información. ¿Usted va a aceptar las exigencias de Vox? Y digo usted, y digo también ustedes, ¿eh, señores de Ciudadanos, ustedes también. ¿Van a aceptar que se recorte a las federaciones de barrios, al Consejo de la Juventud de Zaragoza, el convenio con UNDRAIGO, la solidaridad con el pueblo saharaui, las AMPAs? ¿Sí o no?